pilas de eso después de que tú a que cuenta más que lo que no como que ella te había pedido como que se montara el tema se sube Estos que minutos son muy caros para la <risa> ¿No? No, no, no, claro, Te también con la foto con básquetbol claro durísimo tú sabes los pilares vaina lápiz básquetbol por fin oh, vení la canción claro todos los cuatro, claro, claro, claro. claro. Están mareando mucho no eso vale, va lo no que para que no es fácil se junte entonces este, esta tiradera que están pasando entre lapi y tóxico eso está bien eso mantiene ese entretenimiento eso mantiene el público activo eso Claro, claro. Que vos claro, claro, para que se mantenga la vuelta. ellos son duros los dos. ¿Tú no, no crees que tal vez los géneros como ustedes, los pilares, deben darle un mensaje un poquito más de unión a ellos, ¿Un, po ¿Un poquito más? un mensaje de unión. Claro, claro, hermano, en la unión está la fuerza. Mira cómo están ustedes unidos, o así sea, que tienen un pilo de fuerza. <risa> <risa> <risa> <risa>